presentamos el editorial hoy titulado desenredarnos la gente se acostumbra fácil ahora todo el mundo depende de las benditas redes sociales al caerse el sistema manejado por facebook whatsapp messenger e instagram a nivel mundial durante más de seis horas por lo menos en la república dominicana la gente se estaba poniendo loca y más el que usa las redes como herramienta de trabajo. El mundo entonces refleja lo frágil que es cuando las redes se caen. Pero lo que la gente debe tomar en cuenta es que además del apagón tecnológico, Facebook está afectada por un escándalo sobre sus prácticas poco éticas. La información que empezó a salir a la luz hace tres semanas revela que los directivos de Facebook saben que las plataformas de la empresa son nocivas para los usuarios, pero que siempre prima el criterio del beneficio económico. Ahora que ya sabes lo dañinas que son las redes sociales, todas, es el momento para que empiece a desenredarse. Hasta el próximo comentario.